Colaborar contigo con mi soledad Compartir tu dolor y sonreír a los demás darles de beber con humildad del agua que tú antes me quisiste dar saboreando